¿Qué no. ¿Qué tal gente? Muy buenas ah, tardes, no, no, no. <ríe> buenas noches y sí, bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuatro y Fuerza. ¿Qué tal que había en el <ríe> <ríe> Programa de pago.cl oh, donde <ríe> hablamos y comentamos las noticias de videojuegos de la semanita. Soy Snow junto a mí. Me acompañan como siempre Metaru y Tenecan. ¿Cómo están? Bien. <ríe> <ríe> No tal, pues. Estas cosas pasan en vivo. Estas cosas pasan en vivo. Ah, ya tuve una buena once en off. Iba <risa> <risa> gallet ga galletas de agua, así terrible seca. Claro. claro. Ya puedo, conf puedo confirmar puedo confirmarte que a diferencia de que otras personas de en, este en la semana pasada no he muerto. Muy bien. La reina. No. Yo uno la reina. Cero. <risa> No, Acabamos de perder el sponsorship del Reino Unido. <risa> Ahí me targo haciendo tibas eh, a la reina Antífona. No, pero no, ya ve, no, no. <risa> ay qué hermoso. Bueno, eh, la semanita que pasó? Eh, se realizó la Tokyo Game Show. Este que el, es el funeral de la reina. <risa> La, la, la, la, la, la reina del Tokyo Game Show Claro, sí. todo, la reina ahí, Presente <risa> En alma eh, Y vamos a comentar Un poquito más de la Tokyo Game Show Con eh, Una persona bueno. que estuvo presente Y que es de Ulpo Media bueno, Nos fuimos a, a Waru Que ahí me está, está, está filtrando el nombre Y vamos a estar conversando con él La próxima semana Así que vamos a entrar a un capítulo dedicado a todo lo que ocurrió en la Tokyo Game Show, para que ahí Guaro también nos comente su experiencia, cómo lo vivió, cómo estuvo el, el, el ambiente en general. Porque claro, nosotros, la... sí, pues nosotros tuvimos todo el contenido en línea y pudimos ver algunas cositas, pero eh, alguien que estuvo en terreno y que estuvo presente representando eh, Podría comentarnos un poquito más de detalle y eh, qué estuvo haciendo por esos lares. Así que, eh, absolutamente. Así que ahí de antemano le mandamos un saludito a Guaru sí. y va, va, Vamos a guardar lo que pasó en la TGS para el próximo episodio. Y este episodio lo vamos a dejar a de hablar exclusivamente de qué fue lo que comimos y tomamos en las fiestas patrias. Sí, por Muy supuesto. Bien. Porque el día domingo, para tirar toda la parrilla, nos enteramos que... Se había filtrado el GTA 6 sí, o no, ah, sí, o no. sí, y nos enteramos de varios, varios, varios detalles eh, Entre ellos que... Eh, la persona que estuvo filtrando el contenido eh, Alrededor de 96 videos liberó Creo que son como más de 50 minutos De material en desarrollo eh, o, sea, de, o sea, son como 50 minutos de video del trabajo de desarrollo de GTA VI. Sí. Lo cual pues, es muchísimo. Mucho, hecho, mucho, incluso, mucho. Se habla de que está incluido también dentro de esta filtración, o sea, que no está al público todavía, el código fuente del 4 y del 5. Sí. ¿En serio? Ah, es una Sí. No, se fue, fue gigante. Sí, justamente esta persona tuvo acceso al. a todo el contenido eh, que estaba ahí siendo material. Entre ellos los Fuentes. Eh, por algo puedo extraer toda esta información. Y fue algo que. fue un bombazo en la mañana del día domingo que estuvimos leyendo entre. entre los medios. Siendo que el día siguiente. Oh, tarde noche en realidad, Rockstar empezó a confirmar los hechos de que sí, el leak es real, de que es, es el GTA que han estado trabajando y que hemos teni habíamos tenido noticias al respecto de que estaban trabajándose, eh, pero más detalles no teníamos eh, al respecto y Mucha gente estaba ansiosa para saber si es que eh, cuánto tiempo, cuánto rato llevaba, si es que algo que había iniciado, si es que algo que se había congelado en su momento, que le están dando más soporte al, al GTA Online. Así que claro. es variopinto el material. Se puede ver de que entre ellos que están como de los personajes, e inclusive podemos ver la, los personajes principales. Y Metalo también nos, nos estuvo comentando en off un poquito más de detalles con respecto al, a lo que vimos de contenido. Sí, absolutamente, o sea, eh, bueno, ya los medios saltaron inmediatamente a tratar de confirmar que eventualmente el paso de las horas, de hecho, fue impresionante porque la gente del equipo legal de Rockstar y de Take 2 se demoró muchísimo en bajar esto, muchísimo, estoy hablando de horas, de así, porque yo eh, vi en YouTube que harta gente empezó a postear los leaks y se los bajaron Así que igual hay que tener ojo nosotros Lo digo como para linterna, para no mostrar tanto porque Nos va a llegar un, un palazo ahí de, de Rockstar en algún momento Bueno, y si sí. no, cortamos esta parte, es que lo, lo bajan más de una vez ¿Y qué tanto? ¿Y qué tanto? ¿Ah? Sí. sí, bueno, también No, y, pero es, es que el tema es que una, porque era probablemente domingo, y ellos no esperaban que toda esta información se filtrara un domingo, de hecho no esperaban que se filtrara. Eh, pero de partida eh, se empezaron a tirar eh, DMCA's, eh, hasta incluso con videos donde no se mostraba el contenido, pero por tener el eh, bo contenido borroso en el fondo como para en, el, en, el, en la vista previa del video, se iban abajo. Que, o sea, Take-Two no está dispuesto a negociar en absolutamente ningún tipo de, de presencia O de mostrar, mostrar algo, etcétera, etcétera, etcétera, nada sí, eh, sí. Como, como, dice, como decía el pato Hasta que finalmente se confirmó qué fue lo que pasó Nosotros ya sabíamos que había un GTA VI en desarrollo sí. o sea, Había anunciado hace bastante rato ya eh, ya había habido algunos reportes que nos dan como pistas de qué podría pasar en este juego. Estamos hablando de un juego que ya saldría casi en el décimo aniversario del GTA V. Para que cachemos, weón, cuánto tiempo ha pasado desde el desarrollo del GTA Desde el lanzamiento, ni siquiera del desarrollo. del lanzamiento del GTA V. Sí, y. Eh... No, no tengo que decirte, ¿cachai? Que. Hay muchísima, muchísima información Y han pasado muchas cosas En torno, no solo a la comunidad de GTA, sino que como la gente eh, Está relacionando esto como uno de los, una de las filtraciones, quizás, más grandes En torno a una IP Desde probablemente el leak que sufrió Nintendo mm. sí, Yo creo que incluso más Y, y yo también apuesto... Yo, no, no, sé, no sé si decir que más grande pero sí debe estar dentro del top 10 de filtraciones de IP más grandes que no habido en la industria, probablemente siempre. Y, y, y lo estoy comparando como, no sé, con lo que pasó con, por ejemplo, en su momento, el Daytona 3, que Sega filtró ellos mismos el juego, no se dieron ni cuenta. Y el juego estaba completo en PC ahora, gracias a ellos. Uh -huh. eh, lo que se filtró también del The Last of Us, que también se filtró en desarrollo. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces eh, eh, eh, eh, eh, es potente. Igual, eh, todas esas cosas palidecen en comparación con la, la magnitud que tiene algo como, por ejemplo, GTA a esta altura. Hay que, hay que recordar que GTA V tiene un montón de records, tiene un montón de, digamos, de, ¿cómo decirlo?, como de marcas en relación a, a ser una pieza audiovisual. Y creo que es la pieza audiovisual en general que ha tenido más ventas en la historia, creo que rompió ese récord hace hace varios años ya, más sí. que cualquier película, más que cualquier videojuego, más que cualquier cosa, más que cualquier serie, GTA V es la pieza audiovisual que más plata ha generado ever en, en la historia. Sí, la esta filtración es tan importante. Sí, la cantidad de streams que se han hecho con el material de GTA V, es impresionante. Eh, la cantidad de mods que tiene también eh, sí. es inmensa, tanto para el single player como para el modo online. E Inclusive eh, se hacen competencias de, de, de la personalización de los mapas. No, en sí, una comunidad tremenda que tiene el, el GTA. Ahí también estuve mostrando en la persona que estuvo filtrando que posteó en los foros de GTA de los leaks que tenía de los datos de GTA 5, la fuente de GTA 5 y 6, los lo testing build de GTA 6. Y quería saber si que se lo podía contactar alguien de Rockstar, de Rockstar Take 2. Para confirmar. Claro. Eh, aparte de eso eh, Esta misma persona en, A través de, de ¿Cómo se llama? De Telegram Que había puesto los datos Había hablado con otra persona Que le solicitó si tenía detalles Sobre el Bully 2 Y le ah, dijo De que eh, tenía los datos De desarrollo De Bully 2 en venta con pantalla, con captura de desarrollo temprano y videos, y también un PDF de la historia. Para la gente que no recuerda, el Bully 2 eh, eh, finalmente fue cancelado en su momento, y porque estaban destinando la mayoría de los recursos a los GTA. Sí. Así que... Es harta la data de que posiblemente tenga, y que nos vamos a ir enterando a medida que pasen los días. Este un vaso, lo, lo, lo recibo el domingo y ya la gente que va, ha tenido oportunidad de conseguirse el material por favor no lo hagan porque está la FBI vigilando al respecto sí. eh, ya em empezaron a hacer eh, personalización del mapa en Google Maps haciendo captura eh. tratando de sacar más información claro, están tratando de minar la, la mayor cantidad de información posible Así que vamos a, a tener más más detalles al respecto de lo, dentro de los siguientes días y lo que sí eh, también estuvimos comentando a la interna de que este alfa para la gente que ha tenido oportunidad de ver el, el video como he comentado son hartos minutos en total eh, han salido a reclamar de por qué se ve tan pobre de, de por qué se ve tan, tan, con tan poco detalle en comparación con lo que ha sido el GTA V y claro, ahí lo, ellos mismos le dijeron que esto igual es un alfa, que está en proceso o sea, la, Las reacciones, bueno, aparte de la sorpresa de que todo esto mm. se filtre, eh, el hecho de que este contenido se haya visto filtrado al público mm. de una forma que no era la que obviamente la gente esperaba, ha tenido reacciones de todo tipo, nega, tanto negativas como positivas. Principalmente las negativas han sido de que la gente... En, en, en, en el, el público en general, o el público general más que el público en general, eh, no la gente no entiende cómo funciona el desarrollo de videojuegos. Correcto. Porque gran parte de estas reacciones fueron: Oye, pero ¿por qué se ve como el GTA? Se ve peor que el GTA 4. Oye, pero se ve como el Watch Dogs? O, o ¿qué pasa? No lo voy a comprar. A Rockstar me fallaste. Y es como. Obvio, mucha gente tuvo que salir a explicar qué es lo que, cómo funciona el desarrollo de los juegos, cachai. Eh, que después, de cierto punto, recién se empieza a trabajar la parte gráfica, etcétera, etcétera, etcétera, cachai. Porque, de nuevo, la, la, la reflexión que mucha gente sacó de esto es que, es cierto, lo, los consumidores, los gamers, cachai, no tienen por qué estar involucrados dentro del proceso de desarrollo, porque usualmente eso no se hace. ¿Cachai? De la misma forma que alguien, no sé, pues está trabajando en un tema o está digo, trabajando en una ilustración, no le gusta que la gente vea el trabajo sin terminar para que la gente no se haga una idea y lo juzgue en ese punto. Sí. Sino que cuando está terminado, a menos que esté abiertamente buscando feedback. Pero aún así, ¿cachai? Es un proceso que uno eventualmente mantiene en privado, ¿cachai? Para no, para no recibir un, un juicio antes de tiempo. Claro. Y en vista de esa reacción que es que mucha gente también, otros desarrolladores salieron como al, al, al, al, al, a la, al tema a mostrar cómo se ve un juego antes de que esté listo en una fase de prototipado versus cómo se ve al final también un poco para pa, pa visibilizar el trabajo porque estamos hablando del trabajo que, que esto lo realizan personas y es un proceso que toma tiempo y no solamente a nivel visual sino que a, a, a nivel técnico Sí, de hecho hubo muchas reacciones de otros desarrolladores y personalidades de la industria, como saliendo a apoyar a los desarrolladores en, este, en el medio de esto, porque igual es mucho trabajo que, no diría que se pierde, pero sí hay como estas reacciones negativas, obviamente afectan el flujo de trabajo de las personas que están trabajando en esto, porque bueno, es como, oye, eso se ve feo, ¿por qué está tan malo? ¿Por qué? ¿por qué esto? ¿por qué esto otro? Y afecta bien. negativamente también las expectativas de, de, de, de la empresa con respecto al juego, quizás no sé. Es Pero que bueno. yo, yo, yo a nivel de, espérate, es que lo que pasa es que yo a nivel de reacción, o sea, o sea, como a nivel de opinión, yo no creo que esto afecte a las ventas del juego. Quizás había no. un marketing, ¿cachai? Que estaba o, orientado a la sorpresa de la revelación de que iba a haber un personaje femenino. Pero eso tampoco es el, el punto, ¿cachai? De hecho, uno de los miedos que tenía la gente es que por la filtración de, de, de esto, por, el, por este tipo de revelación, se pudiera haber afectado el lanzamiento del juego. ¿ondá? Que se pudiera claro. llegar a cancelar. Y fue como, no hermano, pss. esta wea es del 2019. El juego probablemente que tenemos a nivel interno, ¿cachai? está mucho más avanzado desde entonces. ¿cachai? Pero igual faltan como dos o tres años para que el juego se lance. Si es que, claro. ¿cachai? Si es que dentro, eso no, no, no, no, está en duda que el juego se a lanzar. Lo que sí eh, es como más que nada como una, visibiliza... de nuevo, es como una visibilización del trabajo que hace mucha gente en muchos niveles, ¿cachai? Antes de que se llegue a un punto donde tú podías ver el juego y decir, wow, esa puerta se abre y no sale disparada volando, ¿cachai? Claro. Que, por ejemplo, no sé si se acuerdan que cuando pasó esto de... De, de los desarrolladores que trabajaban en el Metroid, eh, el último, ¿Sí? el Metroid sí. red que está todo el tema de que por qué no aparecen en los créditos, siendo que ellos habían trabajado, y está en todo este sistema de condiciones que tenían que cumplir cierta cantidad de metas y contenido, ¿cachai? Entonces, hay mucha pega, que de repente parece súper mundana y súper chica, pero que de repente es crítica, porque las personas que hacen esos, esos menús, la gente que trabaja en las lógicas, la gente que trabaja, por ejemplo, incluso en el mismo, ni siquiera como en el... El, en el... ¿cuánto se llama? en los actores de voz, sino que también la gente que escribe los guiones todo ese trabajo queda súper invisibilizado porque por ejemplo alguien que no cacha nada, alguien que no tiene como un acercamiento a este proceso, a este desarrollo que de ese juego y asume que el juego va a salir así sin voces sin textura, sin iluminación siendo que eso es todo trabajo que se hace en paralelo, en otras ramas del juego, ¿cachai? donde la gente tiene que después integrar todo eso en un producto final, porque al final esto es igual que armar una casa, tú no le ponís pintura y no le pones ventana una casa antes de tener los cimientos listos antes de siquiera saber dónde voy a poner la casa claro ¿Sabes? entonces ese, ese es como también de la mano de la gente que también salió como a estar como igual fue como algo positivo dentro de todo, porque puta, era bacán ver las herramientas de desarrollo que se utilizaban en GTA, ¿cachai? Como por ejemplo, como en, hay una hay una escena dentro de todos estos vídeos que se filtran, donde se ven, por ejemplo, las lógicas que se ocupan para interactuar con los personajes, con los objetos, con el entorno, ¿cachai? Con las distintas acciones que están pasando, ¿cachai? No sé. Porque viene la policía, cuánto tiempo tenéis para las reacciones, qué interacciones podéis tener con los NPC, cómo funcionan las animaciones, etcétera, ¿cachai? Y todo eso tiene que pasar por un proceso de testeo, etcétera, etcétera, etcétera, y un proceso súper largo y super arduo. Y eso todo lo extrapolas a un proyecto tan grande, tan grande como el GTA, sí. Que de partida va a ser enorme. Cachai, no no no no solo el nivel de tamaño de mapa, sino que la cantidad de cosas que pasan al mismo tiempo en ese juego, Cachai, es como para, para poder quizás un poco entender por qué un juego, por qué la gente dice, oye, pero han pasado x años desde el GTA V, ¿por qué no ha salido nada más? Como hermano, tú no tenías idea cuánto se demora algo así. Sí, si no, no además, sí, eh, sí, sí, eh, si no, ahí pregúntale uh, a Cyberpunk. <risas> eh. sí. No, Pero igual, de todos modos, igual tampoco es como que mucha de la gente que trabaja en GTA trabaja como por amor al arte, si ¿sí? esto es como, no es como oh no, mi bebé ha sido mostrado ante el público, o mi visión artística, es como, no hermano, sí, si esto, esto, esto, es, esto es desarrollo de videojuegos, desarrollo de videojuegos gente Correct. que está trabajando en esto. La, la persona que está ahí modelando las 50 camisas que vaya a poder comprar tú en una tienda No está haciéndolo por una, una demostración de arte Es porque es lo que le pagaron por hacer 50 modelos de 50 camisas con 50 texturas ¿Cachai? Yo, mm. yo, yo siempre digo que, por ejemplo, cuando, en un juego como Fallout ¿Cachai? Tú veis los créditos, los créditos no terminan nunca Y tú te los saltes porque no estáis ni ahí con ver eso Pero en Fallout, por ejemplo, hay un tipo que literalmente De lo único que se preocupa es de modelar los tornillos que están en las construcciones Hmm. <risa> nada más, y eso es todo su pega pero porque trabaja en un equipo con otras 100 personas para realizar todos los assets que tienen que ir en un juego ¿cachai? Ni no claro. siquiera las animaciones es como, él tiene que modelar los barriles, los tubos los ladrillos, etcétera porque igual, eso alguien lo tiene que hacer no sí. es como que tú apretas ahí un botón y tú lo compráis o, o, o lo compras prefabricado, ¿cachai? o te lo genera una, una inteligencia artificial eso claro. es que tiene que hacer gente. sí y definitivamente recién ahora, con un Unreal 5, estamos viendo las posibilidades de tener marketplace para ir comprando estos assets prefabricados. Y aún así son modelados que terminan siendo genéricos, que puede utilizar cualquiera. Pero si quieres una experiencia más personalizada, obviamente vas a tener contratado a alguien destinado para. Claro, o sea, si tú como arrendar un vestido de novia, tú podías hacerlo y te va a salir más barato que tener un vestido único pero no va a ser un vestido único. Y la gente, después de venir otra persona, va a arrendar ese mismo vestido y te va a decir ¡Uy, oh, te arrendaste el mismo vestido que esa persona! ¡Qué ordinario! ¿Te trae tu mamá sí. sol, ¿Tus papás saben que está de acá? así Claro. Sí, una crítica bastante constante en, en todo lo que es el mundo del arte. Así como agarrar, agarrar cosas prefabricadas, agarrar... Uno, uno no espera que un juego como GTA sea derivativo. Mm. Uno espera que un no. juego como GTA sea el que marca tendencia Claro, exacto Por eso, esa ese es como el, el, el, la escala a la que la gente trabaja De hecho, hasta el día de hoy, en un juego como Mario 64 La gente tiene completamente identificadas las texturas de stock que se usaron para hacer ese juego ¿Cachai? <risa> Porque alguien literalmente dijo, vio esas texturas y dijo Esa weá yo la he visto en otro lado Nintendo, tenemos que hablar como, como no teníais plata para hacer una textura original. Es como, hermano, sí, es un estándar, ¿cachai? Sí. Lo mismo, con los, lo mismo con los sonidos. Sí. Sí, justamente en estos últimos años la gente empezó a recolectar las fuentes de los audios, de la música, y qué tipo de sonido o, o efecto de sonido de dónde venía. Por, ¿de dónde venía? Y la mayoría proviene de un CD que justamente que era de la época del 97, que estaba destinado para ser utilizado por la industria. Del cine, de la música, de, de los viejos en general. Pero era un, un, era un ace, y de ahí empezaron a reutilizarlo y obviamente hacer el remix para que no se notara tanto. Pero aún así la mayoría decía, esto es de acá. Sí, pues porque, sí, oye, grabar, si tú has visto como cualquier sesión de, por ejemplo, de grabado de sonido, es un es un proceso carísimo, sí pero que carísimo, es súper elaborado, pero lo vale, lo vale, sí. vale lo que sea que tengas que pagar, pero por ejemplo, si tú usas, no sé, po, eh, cualquiera que haya jugado un juego de Source Engine y escucha el sonido de cuando te curáis, ¿sabes que ese sonido viene de Life Y tú cuando estás jugando, no sé, por Counter Strike y suena ese sonido de curar, entonces Espérate, espérate, espérate. Como tu cerebro empieza a decir: Espera, pero estamos jugando contra Strike y esto no es Hard Life. ¿Qué está pasando? Ah, etcétera. ¿Está ahí? Sí. Claro, bueno, las mismas películas. Cada vez que escuché el Wilhelm Scream. Sí. ¿estoy? Eso mismo iba a comentar. Porque tú, puede ser la escena más intensa que está pasando mis miras de hueá, pero escuché el Wilhelm Scream, y ese grito de ¡Ah! Y sí, tú, sí. E ese asset ya está muerto. Bueno, la fuerza sí, grabada de los círculos, así. Sí. Entre paréntesis, eh, lo voy a comentar la pasada porque, bueno, una noticia harto más chica eh, y fue totalmente eclipsada por lo del GTA, pero también se filtró 45 minutos de gameplay del Diablo 4. Y aparentemente, <risa> esto ocurrió porque había alguien trabajando en el juego en, en Discord y alguien agarró, se metió al chat de Discord de la empresa y lo empezó a grabar y lo filtró. <risa> Parece ser que ese fue el caso. Bueno, lo quería tirar ahí como, como noticia aparte porque hay una noticia bastante más chica, entonces no, no meritaba tanto, tanto espacio tampoco. Si vamos a hablar de filtraciones, voy a hablar altero también de la otra. Pero esta ya no es tanto de la filtración, sino quién, quién filtra a los filtradores. Ah Porque ¿qué pasó? The <risas> ¿Qué pasó? Porque ahora, oye, la fuente de las filtraciones Oye, ya menos mal que ya pasamos todo el apocalipsis de Smash Cuando todo era fil todos filtran y todos podrían hacer un, una filtración No, pero ahora hay filtradores que sí son confiables y, ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú eres una fuente reconocida por filtrar contenido? ¿Tú sabes que todas las empresas te hacen firmar NDAs Con contenido que tú no estés. No se supone que la gente sepa que te lo pasan a modo de confianza y tú firmas ahí un documento que es esta idea para que no haya problemas legales en las, en las cosas. ¿Qué pasó? Hay un. hay un. un tuitero. en Twitter. que era como. Yo soy la fuente, ¿cachai? Para todas las filtraciones. Que efectivamente había tenido información privilegiada para. Por ejemplo filtrar de antemano todo lo que iba a hacer lo de Assassin's Creed que se, sí. se vio ahora en el hace poco el, el DLC de Valhalla, los tres Assassin's Creed que iba a ser el Red, el Jade y el Hexe, eh, y el Mirage, sí. que iba a ser el Assassin's Creed japonés y todo el asunto, y lo filtró antes de el anuncio sí. oficial. Entonces eso obviamente al tier te da una estatus y todo, y toda la gente dice wow lee una fuente, tenía razón, etcétera. Pero el problema es que este tipo No encontró nada mejor Que cuando le preguntaron sobre la validez De las cosas que estaba pasando con GTA Respondió Con su cuenta real mm. Y la gente primero dijo ¿Y por qué te estás respondiendo con esta cuenta? ¿Por qué está esta persona metiéndose? Y cuando lo borró el tweet La gente dijo Este man es We got you Sí. Y eventualmente esta persona que es un youtuber que se llama Dan Allen eh, Tuvo que salir a dar disculpas porque dijo Ups, perdón, no era la idea, perdón, disculpe a todos los amigos que yo tenía en la industria Porque no era mi intención Y todo el mundo hizo, dijo ¡Ah, "Qué chistoso <risa> sí, sí. Uh, Nuestro equipo legal te va a contactar en pronto <risa> <Sí>. <risa> Porque Hasta si esta persona porque si esta persona tenía acceso a esa información era porque uno de dos o él tuvo que firmar documentos legales para impedir que eso pasara o él conocía gente que rompió estos acuerdos legales para pasar la información a él. Sí. Así que con pedir disculpas claramente no vas a salirte libre de esto. Le va a tocar ahí pagar una, unos manguitos. Oh, mira, y estas cosas salen baratas. Por eso la gente literalmente no se mete con ese tipo de acuerdos legales. A menos que realmente estés dispuesto a... Sí. No, es sumamente complicado porque inclusive eh, hay cierto material que se pasa que podría estar inclusive estar eh, con sello de agua personalizado. Entonces, uh -huh. cada vez se están buscando formas más ingeniosas de que accedan la prensa a, al material sin estar eh, arriesgándose por las mismas filtraciones. E Inclusive, eh, la misma gente de Ubisoft empezó a ocupar Parsec para pasar la, el acceso al, a los juegos sin estar pasando keys para poder acceder. Por lo mismo, porque claro. bueno ya lo vimos la última vez que la gente se roba las llaves para revenderlas Mm. O incluso usa las llaves para después hacerle data mining a los juegos. Entonces no se puede confiar en la gente. Mm. ¿Sí? No. ¿Y si usamos NFT? Yeah. <risa> Oye, no, iba, iba a comentar al respecto, pero lo encontré tan chache como ha estado la situación que decidí omitirlo por esta semana. Que era con respecto a la figurita de Square Enix. Déjame, déjame los a míos, así que dale. <risa> ya El, el, bueno, el, el público sí, de la contra fuerza sabe que es, Hay que hablar de caca, yo hablo de <risa> Bueno, sigamos con la lluvia Entrebojado, porque eh, Servicios de soporte de 2K Fueron hackeados oh. Y los usuarios Reportaron que le empezaron a llegar Correos con intento de phishing Oh Sí, esto fue justamente el día, el mismo día, domingo, el día lunes, en realidad que empezaron a tener comunicaciones de que eh, alguien accedió de forma eh, ilegal al, al acceso de la, de las credenciales de, la, de estos servicios y empezaron a enviar diversos correos en los cuales tukey debió enviar un comunicado indicando de que no hicieran clic sobre este material. Porque era Nintendo de phishing de, base de su suplantación de identidad. Eh, así que ahí pidieron de que reseteen las cuentas de, de usuarios, o sea la, los passwords, eh, habilitar la autenticación en, en multifactor. Eh, correr programas de antivirus por si acaso. Eh, y obviamente eh, verse que había alguna regla de anti-spam de que estuviera corriendo para futuro aviso. <risa> Así que ha sido una semana bastante movida a 2K por la razón incorrecta. Sí, uh, sí, no. El ten... número 4 de la semana. Y claro. Ni siquiera vamos a hablar. De, Quizás deberíamos hablar de Tokyo Game Show. Porque estoy viendo que hay, hay muchas cosas malas en esta semana. <risa> no, pero hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Como, por ejemplo, que Nintendo decidió reactivar el canal de comunicación de Twitter para Latinoamérica. Como un pasito. Ahí. Sí. Eh. Sí. De, mucho eh. después de la cuenta de Sega Latam. Sí. Sí. El día 20 eh, recibo el anuncio de que... Eh, o sea, un tweet indicando de que nuevamente Nintendo está intentando... Eh, generar de comunicación en Latinoamérica y en los cuales salió con una bienvenida y, y con Mario. Al, tiene, que haber, tiene que haber pasado ahí en, en la Tokyo Game Show que alguien de Nintendo pasó por el stand de, de Chile y fue como: Ah, bueno, abramos un Twitter de Latinoamérica. ¿Verdad que la TAME existe? Ya. Sí. <risa> ¿Aló? ¿Aló, Miyamoto? Sí, dime la clave. Listo, gracias. Claro. <risa> Sí. Entonces ahí por, así fue. Por, sí, por, por lo menos a, a, algo de platita soltó Nintendo para volver a, a contratar un CM para sí, es que Latinoamérica. tan ah, mal. Uh, sí, ah, mal. Sí, qué terrible. Ah, Hace una rifa para poder contratar un CM para, para Latinoamérica. Ah, claro. También lucas el número. Mm. <risa> bueno, cosas que se hablaron fuera de la Tokyo Game Show. Eh, Nvidia eh, hizo un streaming el día de ayer, si mal no me equivoco, en el cual salió varias información, entre ellas, eh, el hecho de que liberó finalmente la nueva generación de tarjetas gráficas para PC, las 4000 series, y los precios igual están un poquito elevados. Uf. Porque la, la versión definitiva, la RTX 4090, sin titán ni cualquier apellido que le coloca, ya está a 1600 dólares. Y las 4080 parten en, en 900 dólares. Y la versión intermedia cuesta 1300 dólares. Precio sugerido. Mm. A Chile van a llegar a... Póngale, póngale, no, póngale. Sí, eso. como dice el meme, final, finalmente sacaron la 4080, así que va a bajar la de precio la 4070, o sea, la 3070, para yo comprarme la 2060. <risa> de segunda mano. Y De segunda mano, claro, que fue <risa> minada por cinco años. Así que va a estar impequé, negocio redondo. <risa> bueno. Bueno, y aparte de eso, y con todas las mejoras que se vienen y que pueden ver el, lo, los anuncios, es que además liberó una herramienta que se llama RTX Remix, y que les va a servir a los mods porque este realiza automáticamente remasterizaciones de juegos clásicos. Mmm, Ah, sí, sí. Justamente estuvieron eh, mostrando el The Elder Scrolls 3 Morrowind. El cual es la gracia? Es que tú grabas como un save del, del material en el cual tú estás trabajando. Tú lo pasas por esta herramienta y automáticamente hace las mejoras. Y ahí... pierde todo con Resident de nivel 4. ¡Claro! Entonces ahí mostraron inclusive, en un, eh, hicieron un taller en el cual mostraron la, la gracia de estas remasterizaciones. con los cuales lo realiza con Ray Tracing y con mejoramiento a través de Inteligencia Artificial. ¿Qué es lo que se hace últimamente además? Claro, la diferencia es que ahora dejó una herramienta accesible, ya no va a ser como destinada a corporativos, sino que también a que el público eh, que tenga acceso a estas tarjetas, que van a estar obviamente pensadas en ser utilizadas de primera mano, tengan ya un, un programa que le realice todo de forma automática sin tantos conocimientos. Claro. de hecho, por ejemplo, en el caso del, del Crisis Core, lo que se estaba haciendo, bueno, rearmaron harto del juego en cuanto a gameplay, mecánicas y todo eso, pero en la cinemática está, se nota que todas están son iguales, solamente que la, la, la reescalaron con inteligencia artificial, sí. se nota. Sí, y es más, durante la misma transmisión también mostraron que a través de esta herramienta lograron hacer una remasterización con RTX de Portal y lo liberaron en Steam. Wow. Lo pueden ahí disfrutar también con el proceso de mejorar. Se remasterizó, creo que todo porta el 1 y, y 2, si mal no me equivoco. Si no, solamente el 1. Bacán. Pero ahí está con, con RTX también. Excelente. Hoy, eh, para complementar la noticia, eh, porque yo también tenía algo de NVIDIA, pero también una noticia chica, EVGA, eh, que es una de, de las empresas fabricantes de, de, de, de partes de computadora más conocidas. Uh -huh. Decidió dejar de trabajar con NVIDIA A propósito de, de, de, de todo esto que estábamos hablando Porque según ellos eh, Aparentemente NVIDIA es muy complicado de trabajar la Nvidia, Como que tenían problemas de comunicación entre, entre empresas Y además eh, lo, que, lo que me parece raro esto Es que aparentemente la, la, Las tarjetas gráficas de NVIDIA la, la, Las versiones de EBGA Eran alrededor del 80% del ingreso de la empresa Así que Se les ve complicado el panorama pero bueno sí, hay, hay, no, no sé qué, qué fue lo que, lo que pasó posiblemente hayan llegado a un acuerdo con, con AMD derechamente, para intentar sacar algo porque al final NVIDIA lo que está haciendo aparte de estar liberando tarjeta gráfica es que está liberando servicios entonces posiblemente esté también cambiando un poco el rubro y exigiendo un poco más a la otra empresa para poder participar en estos servicios como agregado y quizás eso le generó el choque pero más detalles yo creo que vamos a saber con el tiempo correcto bueno, sigamos con las noticias, porque el aquí traigo una noticia de la Token Game Show que lo, lo vamos a conversar, yo creo un poco, un poco más en detalle con las vivencias de, de Waru pero eh, durante el evento varias personas tuvieron eh, la oportunidad de probar el nuevo dispositivo VR de Playstation el PC VR 2 y ha recibido bastantes sí. críticas positivas, pero también durante el mismo evento se confirmó de que el VR 2, los juegos que se hayan desarrollado con VR 2, no serán retrocompatibles con VR 1. Mm, no eh, según la noticia, dice que obviamente mm. indicaron de que el... Esta nueva experiencia necesita tener como necesita estar apuntando hacia el futuro y por lo mismo no pueden estar utilizando el material que ya se ha realizado porque sí, bueno. no está optimizado, etc. A la interna posiblemente sea porque el SDK eh, utilizó y fue mejorado y por lo mismo muchas cosas que se habían trabajado con el SDK del 1 no son compatibles con el, con el 2 y por lo mismo tengan que volver a generarse estos juegos. O sea, igual es, es entendible porque de, de todas maneras lo que se busca con este salto es a nivel de hardware y es un aumento de la resolución y en la potencia del sistema, entonces hay un salto generacional de por medio, po? claro. claro. Aparte de que ¿Eres, igual eres eh, Sí, hay varias mejoras que se han realizado, por ejemplo, el mismo iTracking, eh, que está escalado en 4K, eh, que aparte hay, hay, hayan otra, otras otras mejoras que se han realizado y que posiblemente esto que eh, tenido que replantear las funcionalidades que ya existen del VR 1 uh -huh. y por lo mismo eh, yo creo que muchos juegos van a tener que volver a ser adquiridos y van a volver que ser generados eh, con compatibilidad para el VR 2 uh -huh. Uh -huh. Ahí, igual la gente tuvo un poco molesta al respecto porque indica de que de nuevo tienen que volver a obtener el Beat Saber, de nuevo tienen que volver a obtener el, el Ryzen y posiblemente el mismo Playstation también póngate en el juicio de que los upgrades eh, cuesten plata claro ojalá Ya no sabe, es, claro. es que por ejemplo yo creo que depende porque por ejemplo algo como Beat Saber dudo que necesite algo más que un upgrade ¿Estáis a nivel <risa> visual ni siquiera a nivel de controles pero claro. por ejemplo, si por ejemplo lo, los, eh, los eh, Resident Evil, el 7 y el 8 mm. probablemente sí necesitan ser relanzados y reconfigurados para este nuevo hardware. Claro. Que te, mm. no, no es muy diferente que el trabajo que se hace cuando se relanza un juego para una consola distinta que la original. Mm. Ahí, ahí depende más del de aspecto de que point. tenga Sí, pues es básicamente un port, y ahí depende exclusivamente de lo que esté dispuesto a poner la compañía como el costo para hacer eso. Mm. Mm. Sí, ahí igual. En, igual ahí vamos a estar averiguando un poquito más de la postura de los mismos de desarrolladores al respecto, pero eh, algo que, que se intuía, pero no que no se había puesto en la, en la palestra. Igual, eh, eh, meterse en el mundo de VR aún es un eh, juguete caro Si sí. uno sí. está metido en eso Y sobre todo en la Play 5 Es porque tú tenías un presupuesto para entrar en ese mercado Sí. O sea, sí. Si no, eh, no, eh, los dispositivos no, no ni son baratos ni... <risa> Comprarse un dispositivo es como comprarse una consola Así que Sí. De hecho. Igual, el, yo hasta el día de hoy Igual yo recomiendo que si tienen la oportunidad de invertir en VR lo hagan, porque igual VR como por sí mismo, como experiencia... No, no podría hablar a, a través de PlayStation, pero sí... Por lo menos en general, es una experiencia bastante potente... Que no te la da absolutamente ningún otro dispositivo... Que hay en el mercado en este momento. Mm. Sí, e igual yo creo que falta un par de iteraciones... Para que el VR sea de consumo masivo. Sí. Para, para llegar a sí. nivel pero el, de el, Por ejemplo... Bueno, por ejemplo, consideramos que un Oculus Quest en este momento está como alrededor de 150, 200 dólares. Ya está como dentro de un margen relativamente accesible. El problema es, son los juegos. O sea, si mm. tú lo vayas a comprar para jugar, está ahí como complicado. El Beat Saber por sí solo paga paga todo el VR. Sí. Pero... Pero quizás por ahí... No, ver... claro, la misma herramienta que se están utilizando sirve para cosas fuera de los juegos. moderados no, no, para no, arquitectura... No, no. Eh, mira, entre BitSaver y VRChat te pagáis solo el... Sí, el, eso el, sí. El, el, el headset de sí, Pero insisto, es algo que, un chiche de que en este momento sigue siendo eh, muy, muy poco asequible porque igual te terminas comprando un, una consola aparte. ¿sí? Indiferente, uh -huh. de yo, yo lo usaría. Hay, hay un tema, de, hay un tema de, de espacio también en las casas de las mm. personas que necesitan. No. necesitan hay un... O sea, sí, la, con las primeras inter... que... la, la, la primera iteraciones sí eran mucho más demandantes de tener espacio. Pero que conste, ¿cachai? tú podías jugar en juegos de, con un, set de, un headset de VR sentado. Mm. O sea, la experiencia de tener espacio para mover, sí, igual es bacán. Y sí también hay como. Sí, Esto es una escala. Mm. Tú podés gastar desde lo más básico hasta literalmente tener una pieza aparte para el VR. Claro. ¿Cachai? Claro. Incluso el, el, la, la gracia de algo, por ejemplo, el. Esto es igual que la Wii, ¿cachai? Tú, tú no necesitáis tanto espacio, no necesitáis tantos recursos, pero si los tenís y podís invertir, podéis mejorar. Exponencialmente tu experiencia. Claro. Sí. Pero igual, sí. Si, no plata, si no tienen plata por una Play 5, no, se, no piensan en un VR. No, no, no. De, de, cabalos, sí. Sí. de Roblox para abajo. Eh. <risa> bueno, eh, hablando de la época de la Wii, hay un oh. juego de tipo Flash que salió hace mucho tiempo que se llama Rose and Camellia Y que durante la Tokyo Game Show eh, Los mismos estudios desarrollador indicó de que habían hecho un... O sea, están trabajando en un port para la Switch Para no la gracia del juego, cachado. para la gente que no conoce el Rose and Camellia Es un juego donde tú... Es como lo típico cuento de, de Versailles Pero que se enfrentan a cachetadas entonces tú Era. tienes que pegarle cachetada al... Es el super punch out para sí. señorita Sí Entonces es, <ríe> todo, es toda la estética Y es un juego Flash antiquísimo eh, Creo que ya es, tiene como 15 años el título eh, Y claro, te, tiene la historia original Que se enfrenta a todos los que viven en la mansión Pero aparte de eso ya lo van a hacer episódico Y van a incluir... Eh, un... como diversos capítulos donde incluyen diversas historias. No solamente esta principal. Eh, el juego había sido... Eh, Adaptado para móviles. Específicamente para el... iOS. Así que se tomó ese como base. Y le agregaron más contenido. No, yo, yo te voy a hacer superar esto. Eh, esto fue como que yo lo pillé de sorpresa. no conocía el original. Lo que esté por sorpresa. En Twitter. Ajá. Y después Waru en una llamada por video lo probó y estábamos tan cagados de la risa. <ríe> <ríe> Muy curioso. ¿No, no, no, no, ¿no? Sí, ¿Sí? pero necesito que me comente cuál fue su experiencia. Es, ay, ay, eh, tal, ¿Por qué está empezando no, la, lise... la lisiada? El juego. Sí. Sí. <ríe> el, juego, el juego de. El juego de la maldita lisiada. Sí. Realmente uh... eso. Uh, <risa> ya, y para ir cerrando por, parte, por mi parte de las noticias eh, También salió un anuncio de un juego Que se llama One Dreamer Que ya salió, creo que se encuentra ya disponible En el cual eh, muestra cómo es eh, vivir o trabajar en, <risa> en, un en un juego indie Con todos los problemas que puede tener a cabo Todas las dificultades y también todos lo, los malos recuerdos que uno se puede llevar, está muy bonito, está, está bastante eh, bien intencionado porque aparte de mostrarte este como distopia del desarrollador indie, también como que tiene su, propio, su, propio, su propia codificación, entonces tú puedes ir alterando cosas del juego. Así que ese dejo como recomendación y con eso do, <ríe> cierre y ¿a quién le pasó pero, la bolota? Estuvieron dinamica las noticias de día, como que estamos sí, comentando ¿sí? uno y ¿sí? Sí. <ríe> está, está, otro. Toda la, todas las noticias están muy eh, opinables, digamos. Ya, ¿qué, qué, eh, ¿quién sigue entonces? ¿Quién quiere seguir? A Tenigan, dale. Da, ¿Estás seguro? Sí, dale, ya. yo cedo. Yo tengo como una noticia nomás. Gracias. Me trajeron, me trajeron algo de abrigo porque ya está empezando a ponerse lado. ¿O no, si, ah. pues no, si queréis voy pues yo? Dale, Metaru. Ya, pero le estoy preguntando a él, <risa> hermano. Me, acabas. me, acabas. Dale, me dale, eh, eh, Ya, voy. Eh, ¿Se me perdió la pauta. ¡Ah! Listo, <risa> ahora sí lo tengo. No, mira, mi noticia... Bueno, igual va en paralelo con, lo, con el Telegram. Porque él está como un poquito más... El Telegram que sí está haciendo streams... Bueno, últimamente no, pero sí está haciendo streams. Tiene como más información al respecto. Lo que pasa es que el... a ver, el 20 de septiembre, ayer a eso de las 7 de la tarde, Twitch saca un comunicado por Twitter anunciando que a partir del 18 de octubre se prohíbe hacer streaming de sitios de apuestas y eso incluye las máquinas tragamonedas, la ruleta o juegos de dados que no estén licenciados en los Estados Unidos o en otras, ju en otras jurisdicciones que, que tengan protección al consumidor. Ahora, esto sale en relación porque eh, hay muchos streamers en Twitch que tienen como sponsorship de juegos de azar. Hay, mucho, hay varios streams que son específicamente sobre eh, apostar y participar como en estos casinos en línea y todo el asunto. Y eh, ahora Tenegan, como en la, justo en la, en la pauta, me contó la pulente la de por qué viene esto, porque de partida yo igual asumí que esto era por algo relativamente negativo, pero no tenía mucha idea de por qué. Y Tenegan sí. ahí genuinamente es donde entra. Sí, mira, hay harto, esto tiene un bastante tiempo y ha sido como un tema de toda la semana con Twitch, en verdad, eh, porque... Salió a raíz de varias noticias. Eh, la primera, como más importante, es que hubo una, una, una polémica por un streamer, en particular, que eh, empezó a estafar gente en Twitch. Y este compadre lo que hacía, que es bastante conocido, eh, empezaba, empezó a contactar a otros streamers, también bastante conocidos, y les empezó a pedir plata. Y le empezó a pedir plata con la excusa de que había tenido problemas financieros Y no sé qué cuestión Y aparentemente este compadre lo que estaba haciendo Aparentemente, ojo, lo que estaba haciendo eh, Es eh, usar esa plata que le pasaban para, para comprar eh, Para apostar en CSGO eh, Que es Counter Strike Global Offensive Esta persona admitió haber estafado con más de 200 mil dólares oh. eh, Y bueno, el caso es que esta persona... Siguió streameando en Twitch Siguió haciendo todo este tema De, de, de apostar en CSGO en, el, en la plataforma Sin ningún problema, sin ningún tipo de respuesta Ni ban de Twitch A pesar de que había admitido haber estafado Todos estos otros streamers Y en respuesta la comunidad de Twitch De los streamers también Una comunidad de streamers bastante grande Decidieron eh, Juntarse Digamos, eh, organizarse y eh, anunciar que si sí, Twitch no hacía ninguna respuesta al respecto de esto que estaba pasando con el, la, los, los sitios de apuestas, metieron más cosas uh, digamos, a, la, a bordo de, de, de, esta, de este reclamo, digamos eh, ellos iban a no hacer stream durante navidad y fin de año, aparentemente. Lo que iba a causar que Twitch no tuviera una importante eh, ganancia de dinero, porque bueno, eran bastantes streamers y bastante grandes. Entonces, se empezaron a sumar gente, se empezó a sumar gente. Eh, Pokimane, de hecho, que es una de las streamers más grandes en Twitch, estaba unida, digamos, a este movimiento en contra de, de, de las apuestas en Twitch. Y hace unos días, como dice Metaru, Twitch salió a responder, por fin, diciendo de que algunos de estos sitios de apuestas no iban a estar permitidos dentro de la plataforma. Ahora, estos sitios de apuestas, que eran el centro de la polémica, son algunos, como dice Metaru, que eh, son, contienen juegos de apuestas o formatos de juegos de apuestas que no están licenciados en Estados Unidos y además hay otros que tienen metidos criptomonedas. Entonces, ¿qué vale el problema de eso? Que es que es muy fácil meterle plata a la página, pero es muy difícil sacarla. Entonces eso generaba que la gente se metiera en un loop de apuestas infinito y que la gente no saliera más. Entonces, por eso toda esta, todos estos streamers hicieron esta campaña. Eh, ahora, lamentablemente, la verdad es que es una discusión bastante larga el tema de la apuesta en Twitch porque sí hay una hay, hay distintos niveles de apuesta. Ahí está todo esto que tenía que ver con, bueno, este, estas personas que estaban estafando a otros streamers con viéndoles plata para apostar y todo eso. Pero también hay una área importante de Twitch que tiene que ver con los juegos de, digamos, de casino, con póker, con dominó, con, qué sé yo, con dados con el, y otras cosas. Y hay otra área de, también que tiene que ver con eh, lo más cercano dentro del mundo de los videojuegos, más ya más, más normal o casual si uno quiere, que tiene que ver con las lootbox, que tiene que ver con, lo, con las compras de personajes del FIFA, que tiene que ver con los sobres de cartas en los juegos de cartas. Entonces... La, el problema de esto tenía que ver con cómo hacer este balance de banear algunas cosas que no estuvieran licenciadas, pero pudiendo dejar estos esto, otros como. Eh, incluso los juegos gacha, por ejemplo, eh, como especie, especies de apuestas más, más a nivel de juego, más, más a nivel casual. Entonces, claro, ahí está un poco la, la, la polémica. Hay harta gente que quedó contenta con la respuesta de Twitch y hay otra gente que no. Entonces, bueno, esto yeah. claramente es una noticia en desarrollo Y Twitch avisó que de todas maneras iban a seguir revisando páginas web eh, Que pudieran entrar dentro de, de este próximo ban Ahora, el, otro de los problemas que surgió con Twitch esta semana Además de esto, fue que si no me equivoco Hoy día o ayer anunciaron que a partir de cierta cantidad de ingresos De, de los mismos streamers en Twitch Le iba a cambiar el balance de las suscripciones porque el balance de las suscripciones es, es eh, en cuanto a los pagos que reciben los streamers de cada suscripción, era 70-30 a favor del streamer. Y una vez que el streamer gana 100 mil dólares dentro de la plataforma, esto va a pasar a ser 50-50. Uh. Y la gente, la gente no le gustó para nada este cambio. <risa> es que el que... corte que, que es gigantesco que se manda ahí. El corte que es gigantesco. Obviamente esto no, no afecta a casi nadie. Porque la cantidad de gente que ha hecho 100 mil dólares en Twitch no es, la, no es la gran mayoría. Pero... Igual pero... es una cantidad de plata que se están metiendo al bolsillo impresionante. Porque claramente esto afecta... Sí, como tú dijiste. Esto claramente afecta como a un porcentaje muy chico de la gente que trabaja en Twitch. Pero esa gente que trabaja en Twitch... Esto, con, esto, con esto, Twitch está diciendo que literalmente la mayor cantidad de revenue no le llega por los creadores chicos. ¿Cachai? ellos mm. no les llega plata gracias a los creadores grandes, a la gente sí. que se mueve 20.000 personas por stream. Mínimo. Mínimo. Mínimo, y ¿Cachai? que pasan haciendo drops y esas cosas. Claro, ahí es cuando ya... Cuando esa gente incluso ya deja de hacer plata exclusivamente por Twitch, sino que hace plata... Por las por las concesiones externas que tienen... Mm. Por los sponsors. Por la gente. Por las promociones, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya. Ahí entiendo por qué Twitch quiere meter más la mano en la plata. Porque ahí, ahí es donde. ahí a ese nivel es donde Twitch pierde. Claro. Y es por eso que también los streamers grandes. Cuando ya empiezan a llegar estos números. Eh, empiezan a migrarse a YouTube. Y yo creo que, bueno, mismo, porque se están viendo de que si le van a ir cortando el que de esta forma. Mejor verse alguna plataforma alternativa que lo, le asegure un, un, un monto pagable, que no tengan que estar pagando claro. tanto en la plataforma. Porque, porque el nombre del juego es crecer, pero si tú no te da las herramientas para crecer, cuando tú lo haces, ¿por qué les debís lealtad? Claro. ¿Por qué les debís, está consistencia? Sí, claro. Así que. Voy a arreglar mi sí. micrófono. <risa> muy bien. <risa> ah, está es arreglando. Ah, sí. <risa> hay, hay un mate para celebrar <risa> Muy bien. Muy bien. Sí. Uh. <risa> ahí, Bueno, que. sí. Ha tenido, ha tenido hartas aristas esta, esta semana sí. en Twitch. Sí, muy posiblemente estos mismos streamers empiezan a buscar. Si bien no alternativa a plataforma, sí alternativa de, de pago, porque derechamente quizás quieran decir que en vez de estar eh, siendo pagados a través del, de Twitch o que le estén bonificando con drops y cosas así, que se vayan, no sea a la plataforma X, a que le pasen el dinero de ahí. La comisión. Pero que hace poco, hace poco Twitch dijo que ya no era penalizable que estuvierais transmitiendo en paralelo o, o, o, o leí mal. Creo que hace poco leí que Twitch ya no le sí, daba color. No da mm. mm. eh, bueno, ahí habrá que ver cómo, qué, qué cosa se le ocurre a Twitch. ¿Tú cachas sí. que sí, ahí sería una oportunidad importante que, por ejemplo, como alguien como Netflix sacara una plataforma de streaming de contenido? Sí, totalmente. Bueno, y Facebook, Gaming, Facebook Gaming se ha mantenido ahí igual. Tambalea, es, que, tambalea, es, pero... es que Facebook Gaming wea, no va a caer porque, porque no lo ocupe nadie. Wea, Facebook Gaming va a caer porque no lo ve nadie. <risa> sí, pero es que el, el Facebook Gaming eh, se mezcla mucho con inclusive con el material de los reels. Se está empezando como a entrelazar. Entonces, como que igual busca alguna alternativa de que el público llegue. Sí, porque al final, si aprendimos algo con la plataforma de juegos de Netflix. Y la de Discord, que no es sobre tener una base, una base de usuarios gigante, es sobre entregar contenido que esa base de usuarios quiera. Mm, Bus, exactamente. ¿cachai? Claro. Así que bueno, ahí quizá inclusive salga alguna alternativa. Porque Microsoft se bajó hace rato del carro. Sí. sí. Es que es complicado, pues, mm. o sea, yo creo que uno de los problemas más grandes. O sea. Nah, no es mi problema, <risa> Pero, lo que más, eh, con lo que más sufren ¿cachai? es que no pueden penetrar mercados existentes, mm. no, es, es, la barrera de entrada no es en base a la cantidad de plata que gastís, sino que en nivel, a nivel de servicio. Claro, ¿Cachai? y por lo general eh, los lo primeros que optan a la alternativa de plataformas son la gente que fue echada de esas plataformas. Uh, sí, pero no hablamos de eso. No, no hablemos de eso. <risa> sí. Eh, bueno, eh, para añadir un poco de, de pino a la conversación, ya que estamos post 18, eh, salió también durante la semana reportes de que usuarios de YouTube mm, uh. eh, estuvieron experimentando hasta 10 ads durante videos y streams. Uh. Así que eh, 10, pero en qué momento? No estoy seguro, pero estuvo estuvo el reporte y decía, salió una cantidad de memes al respecto de... Yo, yo, de yo, sa yo sabía de que eh, te estaban dando inclusive cinco seguidos sí. No, yo, yo... O sea, ya, para mí la experiencia más horrible de los ads Es cuando de repente te salían videos musicales enteros Oh, y, sí y yo, yo, es como la típica de ya, voy a poner un video de fondo mientras no se sé, helaban los platos y yo estoy lavando los platos y con los manos con detergente y esta zona esta wey es como, wey, me quiero que video. weón es un ad. ¿Por qué estoy escuchando reggaetón en un aviso? No. Sí, a mí me dolió cuando empezaron a quitar la opción de omitir video. Sí, claro. Pero aún así, de llegar a esos niveles es como, ya, vos para. Porque te creo un ad o dos durante el video, que eso ya es como ya si me los tengo que mamar, bueno, será pero ahora es que, sí es que por ejemplo, mira, mi lógica para eso es como ya, al principio vienen dos si lo estoy viendo en, un, en alguien que yo estime y lo estoy viendo en la app, es como ya pico, me la tengo que mamar, ya, no importa no es tanto, son dos videos, son 12 segundos 15 segundos, me lo puedo saltar, etc no hay drama, pero por ejemplo cuando tú ya te ponías a ver videos más largos ¿Cachai? Y veis que, por ejemplo, yo conozco un canal específico que yo lo tuve que dejar de ver porque se volvió insoportable, que mm. era el de Corredor Digital, Ya. Yeah. ¿cachai? Que yo dejé de verlo porque, bueno, era como ver 5 minutos del video y dos avisos, 5 minutos del video, dos avisos, mm -hmm. y es como, ¡ay, oh, qué desagradable, no, no, no. weón! No. No. Es que aparte la gente, yo creo que la gente que, o sea, los youtubers grandes mm. que ponen ads... Eh, no tienen en cuenta que mucha gente eh, no ve las cuestiones en, en una navegador en el que podáis tener Adblock, por ejemplo Para mm. poder om omitirlo, sino que por ejemplo mucha gente lo ve o en la Switch, o en la Play, o en un iPad claro. eh, La gente no, por lo general no usa Adblocks en esas plataformas Entonces, por ejemplo, yo cuando trato de ver algo en YouTube que lo quiero ver en una pantalla grande grande, lo veo en la Play tengo que andar saltarme, saltarme manualmente la cueste, el ad, ¿cachai? Y con, y estoy saltando, saliendo el video y entrando, sal, saliendo y entrando para tratar de no ver los ads. Súper sí. es, es molesto. No, y de, a mí me pasó que en, en la última semana que estaba el tema del plebiscito. Fijo, 10 publicidades oh, con respecto al tema. Oh. Y era como Nooo". Y sí, no. Y siempre no, este es las peores jugadores. Sí. En ca, ca, ca, ca, es peor. ca, cada uno era peor no. que la otra. Uy, no, sí. Cuando te dicen, ¡oye! ¿Pero de dónde? Millones? ¿A dónde se fue toda esa plata? Y ahí es cuando weán, avisos de cuatro minutos cada uno, cuatro por video, dos para dos para entrar, dos para salir. Lo más terrible es que de repente esos avisos terminan saliendo en las jugadas que tú no querías ver. Mm, Temas sí, no, no sé, pues estáis viendo como los diez movimientos de pelea más ridículos del, del mundo. Y antes de eso te sale una publicidad de de de, weán, de política. Claro. Claro. O, o, no sé cuánto, o, o no sé cuánto O invierte en departamento O, o esos avisos claro. No, y es que a veces lo peor es, es que son los ads Los ads no tienen moderación como uno esperaría Porque recordemos que No hace mucho teníamos este ad Que estaba diciendo a la gente que invierta En la CCU o invierta sí. en Coca-Cola Y pasaron no sé cuántos meses Uno, Yo lo omitía porque igual ads, culiado no, Me los paso por la tula ¿cachai? Pero Weón, ¿cuánta gente cayó en esa wey? Y esa wey es una estafa mm. Y no es la única, porque hay más Y sobre todo ahora, menos mal que ya el apocalipsis Del cripto terminó, pero weón Era a cada rato ver cosas Sí, definitivamente A cada rato ver cosas que de verdad Yo sé que, por ejemplo, si venía una mamá Y veía ese aviso, le hacía clic y listo Después está ahí tú teniendo que borrarle del celular Todos los malware que le había puesto mm. Ya, no, no acabamos mucho Del tema, así que Sí, bueno, eh, para pa cerrar el tema de, de, de Twitch eh, en cuanto al, al gambling, a la apuesta, uh -huh. uno de los comentarios que me hizo harto ruido porque estuve siguiendo harto el tema en la semana era que, claro, con respecto al tema del deporte, por ejemplo, en su momento, hace 10, 15, 20 años, el tema de las apuestas era como súper tabú y era como que se trataba de mantener como lejos del tema del deporte. Pero hoy en día está súper normalizado que, por ejemplo, estas páginas de apuestas como, qué sé yo, Bet365, son auspiciadores de las ligas de fútbol, auspiciadores de las ligas de básquet, auspiciadores de las ligas de, qué sé yo, de béisbol. Entonces, sí, porque, porque al final no se meten a los equipos, se meten a las ligas. Se meten a las federaciones a, a invertir. Entonces, por eso es muy difícil que algo como que se banee la apuesta en general como concepto en una plataforma tan grande como Twitch eso no va a pasar no no no, no, eh, no inclusive hay, hay apuestas o gambling que se considera deporte en este momento el poker, por sí, ejemplo sí sí sí sí claro Porque, no es como, si como que Twitch se... tenga claro. un millón de problemas más que resolver y que esto... no ah, no sí si ca... wow. Twitch cada, cada día por cada persona tiene un problema así que sí, claro. es complicado bueno, en fin Sigamos entonces. ¿Sigo yo? Sí, porque ¿sí, ya <risa> solo eso. Pagán. Eh. Bueno, mi primera noticia del día, a pesar de que hemos estado como igual conversando de, sobre todas las noticias, los tres. La primera noticia que es muy interesante es que salió un juego de ritmos en, de trombón. Y se tomó el internet, pero maravillosamente, porque bueno cualquier juego de ritmo que se tome el internet a mí me gusta mucho. Eh, y más encima hay un reportaje Que está muy bueno, que es de una es de PC Gamer La página de PC Gamer Que comentan que, onda, incluso lo jugaron casi por los memes que estaban saliendo Pero que el juego en sí está muy bueno Tiene mucho contenido Es muy entretenido de jugar Tiene un montón de cosas, challenge, Tiene un, tiene un montón de música muy interesante Además que como es un juego de trombón no es como, por ejemplo, que el Guitar Hero en el que tocáis como música mayoritariamente de rock y metal. Este juego, literalmente, como es un instrumento más transversal, digamos, podéis tener música clásica, podéis tener memes, podéis tener himnos, podéis tener fanfarria podéis tener cualquier cosa. Entonces, oh, es oh, de verdad que muy interesante y muy entretenido. Y aparte que el juego, como tiene un sistema de. De afinación del trombón, un poco extraño, se ve muy, muy, muy chistoso y se escucha muy chistoso. No, se equivoca. Sí, sí es muy pero, bien, pero aparte de amigo. eso, el, el juego de por sí tiene lo, los box que lo llama box Sí, <risa> porque Toot, y lo, lo obtienes cartas que te describen un poco la historia del trombón. Sí. Y son coleccionables, tiene pero obviamente... Olor. son Sí, tiene harto lore. y tiene harta historia referente al, al tema de, del trombón. Entonces no es como que solamente te diviertes, también aprendes algo. A la fuerza, sí. pero aprendes algo. Sí, además que tiene harto que, eh, tiene harto también de bandas sonoras, parece. Bandas sonoras como, no sé, de películas, de series. Eso también está muy choro, que es algo que yo no había visto por lo menos juegos de ritmo tan, tan masivamente. Mm. Sí, es como bueno. que ingresan por la risa, se quedan por la diversión. Exactamente. Aparte que el juego tiene muy buenos reviews en Steam en este momento. Así que lo más probable es que sí, se siga masificando. Sí. Ahí inclusive posiblemente empezarán a salir mods del, del juego. Sí. Así que bueno. Está, está muy bueno. Ahí ya está disponible en Steam. Lo pueden buscar por Trombonchamp. Trombón Champ. Tiene una carta que se llama La trompeta y es la y el trompón de los cobardes. Oye, ¿Sabéis qué necesito? ¿Sabéis lo que necesito? El trombonista experto reacciona a trombón. Ah, seguro pronto. que van a salir pronto, seguro sí. Salir. Se están demorando mucho ya. Eh. Pronto en su feed de YouTube. A la fuerza. Claro. ¿Dónde está? <risa> bueno, en otras noticias eh, Se anunció En el mundo de eh, las adaptaciones De series eh, Que va a haber un anime De Genshin Impact Esto o sea, se anunció hace eh... un par de días nomás Se anunció hace sí. un par de días nomás Y obviamente tiene que ver con Hemos hablado estas semanas mucho de este tipo de adaptaciones, como la de Cyberpunk, como la del Tekken, como la del Dota, Arkane, que se ha ganado un montón de premios. Entonces esto viene como a sumarse a la tendencia, ¿no? Y eh, lo bueno es que al igual que por ejemplo con la serie de Cyberpunk, que fue hecha por un estudio de anime súper reconocido que es Trigger, sí, que eh. hicieron animes populares como eh, Kill la Kill, Gurren eh, Lagan la, la, el estudio de animación que va a hacer este anime, el de Genshin Impact, son los que hicieron Kimetsu no Yaiba, que sigue siendo un hitazo mm. hasta el momento. Así sí, que, que uh, uh, me alegra table. ver que la, me alegra ver que lo están, están empezando a hacer estas series de manera responsable y con buenos estudios. Eso es como parte de, de, de la opinión, digamos. Tengo sí. pero... <risa> una pregunta. ¿Va a tener un va a tener un ending distinto para cada episodio? <risa> Ah, ¿verdad? ¿Cómo se anunció eso? Chainsaw Man, Man sí. ¿verdad? ¿Va, a, ¿Va a tener un listo por cada episodio? ¿O tenéis que comprar un loot box y te tiene que salir el ending? Ajá. Uh. Bueno, vamos, vamos, vamos a ver cómo, cómo llega esta serie sí. Todavía no se oh. anuncian mucho más que eso En todo caso es como que sacaron un trailer nomás y anunciaron sí. Oye, sí, sí, en, en noticia aparte eh, al, Gracias al Cyberpunk Edge Runners eh, se volvió muy popular nuevamente eh, Cyberpunk 2077 mm. Creo que justamente este fin de semana estuvo dentro de los más jugados de las plataformas de Steam y, y Epic Games si no me equivoco mm -hmm. Justamente porque el sí. Edge Runner es buenísima la serie Sí sí yo, Ha tenido muy buenos reviews sí, yo, verlo, ¿no? ¿no? sí yo, yo lo vi el fin de semana Con la Nafuani y, y... Es como que empecé Empecemos con el capítulo 1 Y de la nada fue como, oye, ¿qué horas son? Hemos sentado estamos sentados aquí Cinco horas, ya, paremos Estamos, estamos en el capítulo 7 Ah, todo Sí. Buena. No, y el, la trama es muy buena Te, te engancha de una Y... Si jugaste el título, tiene mucho guiño al, a los personajes, a NPCs que tú ves en el juego. Así que es muy fácil involucrarse. Y aparte de eso, eh, la gente de... Sí, Project Red estuvo trabajando en DLC relacionado con Edge Runners. Ya. Yeah. Ay, qué hagan. Qué sí. bueno que hagan este... que Va a haber una integración entre ambas cosas. Claro. Así ¿Pero que... ¿Sale un en el anime? ¿Mmm? No sale que no en el anime. No. No, no, no, no. No, no sí. sí. Es que no, no tiene nada que, creo que Creo que lo que sale en el anime no tiene nada que ver con el juego a nivel de historia. No. Es como una historia paralela. Sí, lo, lo único ah, que se asocia son justamente personajes como por ejemplo el. uno de los villanos. Es justamente uno del juego. Eh, hay guiños relacionados con otros Y si tú juegas el juego. O si lo jugaste, vas a irlo enganchando de una. Y si no, mm -hmm. si vas del anime al juego, posiblemente cuando tú tengas un poco más de lore te lo vayas encontrando. Pero no necesariamente son de la historia principal. Ah, ya. Yeah. Nice. Eh, ¿Seguimos? Sí, dale. Una en una noticia bastante más triste, digamos amarga, agridulce si uno quiere. Eh... Overwatch estaría cerrando sus servidores este 2 de octubre No, no tengo, no tengo los lentes oscuros, se ¿sí que que estos son los lentes <risa> No tengo un pañuelo ah, No tengo un pañuelo para sacarme las lágrimas <risa> Llorando en Overwatch 2 Sí, pero bueno Ah, otro, sí, otro, sí otro, llorando sorpresa, sí. Para sorpresa, para sí. sorpresa Me la pongo acá esto no, ¡No, me estoy riendo! <risa> qué me va a mutear mejor, weón? Porque si no, yo me pongo a hablar. De... <risa> uh, que, obviamente, esto tiene que ver también con el hecho de que la secuela, que supuestamente va a ser mejor, que va a tener más contenido, supuestamente, ¿Mm -hmm? supuestamente, supuestamente, eh, va a ser gratis. Entonces, ¿cuál es el sentido de mantener los servidores abiertos de un juego que tiene menos contenido? <risa> Y que va encima te, te cuesta 60 dólares todavía en algunas plataformas de comprar Es como que, no sé, es medio raro Así que, bueno, el meteoro se sigue riendo Sí, no, parece que ahí ya se calmó un poquito <risa> eh, espérate, espérate, espérate Yo solo me siento mal por el weón que va a comprar Overwatch en la Switch El primero de octubre Sin saber oh. ¿Se ha un bar? se va a juntar en un bar a tomarse un whisky con el que se compró los Sims 4 antes de que lo hicieran gratis. Sí. <risa> sí. Bueno, eso. Igual, quería, quería, quería un dato muy desgraciado. Dale. Ya, Overwatch 1 cerró y Team Fortress 2 persistió. ¡Ja, <risa> Ahí hay que hacer el meme Mortal Kombat con Team Fortress. <risa> <risa> oh, ay, me está intentando. <risa> se no se no viene, se viene. Con... Oye, de todas formas, igual eh, durante el toque Game Show, eh, Blizzard liberó información de que va a estar lanzando su nuevo personaje, Kiriko, gratuitamente, en Overwatch 2. Eh, pero obviamente igual quiere impulsar el sistema Battle Pass. Tenéis que ah. grindear hasta el nivel 55 en el Battle Pass para poder desbloquear ese personaje. Si no lo tenéis comprado en Overwatch de un principio. Mm. Y la gente estaba calculando cuánto te demoráis en llegar al nivel 55 en base a la experiencia que podéis tener ahora en Overwatch jugando. Y son aproximadamente 3 semanas. Mm. Ya, si jugáis tres semanas sin parar. Sí, o sin programas. parar, sí. Eh, sí, no, y sí por eso muchos van a empezar a optar a, a, al, al Battle Pass como su con el Fortnite. Entonces, es como parte. Es. Es, es, es gratis si no pagas. Mm. Si pagas, ya no es gratis. No. Sí. <risa> claro, la, la billetera se vende por separado. ¡Papá! <risa> Pero eso, yo creo que ya. Eh, un poquito más información vamos a tenerlo con la fecha de, de, Del estreno de Overwatch 2 que Vamos a estar viendo todos los reclamos De la gente <risa> Conociendo sí. el juego, pero ahí Vamos a estar comentando cuando llegue el momento Sí, ahí vamos a estar en la vigilia Cuando muera Overwatch ¿Sí? no, cuando, cuando, cuando empiece Overwatch, ¿sí? Uh. sí Overwatch por un final Overwatch por un final Bueno Creo que con esto ir cerrando ya Ah, las noticias, creo ah que, sí, eh, esto nos falta, falta una. una pequeña que sí. es más cercana. Ah, bueno, tengo... Podría, podría añadir otra que es... Eh, la, voy a, la voy a agarrar al toque antes de que se me olvide. Porque se, la, me acordé al principio del stream y se me olvidó ponerla en la pauta. Dale. Porque estas dos noticias que quedan tienen relación con el BGM. Ajá. La primera es que un eh, colega, buen amigo, llamado Dynik Third, que es... Eh, también latino, también uh -huh. hace BGM eh, Acaba de sacar un disco que se llama After Elf Wars que es un compilatorio de covers de Mega Man Zero Ah, está buena increíble el disco, así que si lo quieren chequear Bueno, ahí dejé el, el Instagram de él en la pauta por si lo quieren chequear uh -huh. Esta la portada del disco y bueno, tiene hartas, hartas colaboraciones el disco pero ya está en Spotify, está en Bandcamp, así que si lo quieren chequear se los recomiendo mucho yo aproveché de tocar un solito ahí en un tema, así que está muy, muy, muy recomendado Sí, ahí, te, ahí vemos la mención <risa> Eso Bueno. Este compadre es muy bacán, además, así que chequéenlo si, no si no lo cachan Eso, número uno, y número dos Este sábado es la Ñoño Party Virtual Por Fin 24 de septiembre, a las 6 de la tarde hora Chile no se lo pueden perder porque va a estar increíble Vamos a tener por primera vez una dinámica En la que van a haber eh, diferentes tipos de artistas Van a haber headliners Que somos los que llevamos más tiempo haciendo año Party Que vamos a tener más tiempo Vamos a estar ahí haciendo algunos sets más detallados Y por otro lado van a haber newcomers Que son gente que se sumó eh, a, por primera vez a esta experiencia Que van a estar ahí también Hay muchísimos artistas nuevos y es bacán Tengan la experiencia de poder eh, sumarse a la de Party. Y encima estamos su sumando artistas de varias otras nacionalidades: Hay de España, de Perú, de Canadá, eh, de Argentina. Así que vayan a chequearlo, no se lo pueden perder. Va a estar buenísimo. Y al igual que el año pasado, va a ser por YouTube. Va a estar presentado por la gente de N Deluxe. Y eso, no se lo pierdan, va a estar increíble. Nosotros, además, como Denecan Power Cuarteto, armamos algo súper, súper bacán. Eh, así que no puedo esperar a mostrarles lo que hicimos. Bueno, yo, yo doy por firmado que no voy a cantar en esta. <risa> <risa> en esta niña de parto, que Deportiva ahí tiene un aliciente para ir. <risa> Oye, eh... este es solamente un día, ¿cierto? No es como el anterior que sí, fueron dos días. Es... Son un día. Ya. Eh, mucha gente. Sí, mucha no, gente. <risa> el roster es gigantesco. Yo, yo, yo, vi el, yo vi a Pokero Renderizando el video y eran como 6 horas De video No, no, ¿no? spoilers, Pero spoilers. Creo, que no, no, creo que no llegan a ser 4 Ah, ya. ya Oye, igual Entonces, si buscan por Ñoño Party Ya debería estar el Video Estreno Sí, ya, ya pueden poner en YouTube la, la notificación para cuando se estrene el video Sí Ahora, Corre. yo tengo una noticia Que me acabo de enterar Hace cuatro horas. O sea, no me enteré hace cuatro horas. Bueno, pero se salió como publicado se verá. Hay nuggets de pollo de super pollo de Among Us. Sí. Sí bien, Twitter. What? Sí. What? sí. ¿Y ah, en noticias que trasciende la humanidad? Te buscarlo, bueno. buscarlo Nuggets de pollo super pollo Among Us. <risa> Uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo encontraste? Uh -huh. No, no, no veo, que, no veo que sea real, no creo. No, yo no, creo yo sí, no, sí, sí Yo veo que encontraron un nugget de pollo de Among Us en McDonald's y ese lo vendieron como por 100 mil dólares, pero eso no tiene nada que ver con esto. No, no, no, yo. yo un photoshopeo. No sé, si sí es que fotochopeo, a ver. Sí, un fotochopeo está cuál. muy bien hecho, eso sí es verdad. Sí. Oh, eh, tengo eh. que buscarlo. Bueno, si no. Para bueno, no alargarlo, vamos a buscarlo y lo vamos a tener dentro de la próxima edición. El, no, está comiendo Among Us sí. Oye. <risa> un, un mukbang Sí, de, oye. De, de, un meme un, un que yo vi al respecto de Among Us. Es que eh, si, tú, si, tú dibujas, si tú quieres dibujar a una persona triste, tienes que dibujar a una moncas sí. con patitas. Oh. Ya. Ya. Yo sí, iba a dar, yo sí iba a dar. Ya, me, la había estado guardado, pero para poder compensar te usted la voy a dar. Porque igual lo estuve compartiendo ahí por, por Twitter y igual fue bacán. No, yeah. no queremos tener que no hoy día que eso era otra cosa. Pero. Lo que pasa es que en Sonic, o sea, en la Tekken Game Show se da como se hace como una encuesta a los participantes para que puedas elegir cuál es tu juego más anticipado. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Future Division show, eh, Future Division creo que se llama. ¿Ya? Ya. Y dentro de los que salieron como eh, premiados, está un, un juego que por primera vez no es un juego que no es eh, japonés. Es un juego de Indonesia que se llama A Space for the Unbound. ¿Cachai? Que no que está presente en el, en el show floor y fue a caer todo el asunto. Y dentro de entre los otros que sí ganaron también está Atelier Risa 3, El Forspoken, El Like a Dragon, El Battle Network Legacy Collection, sí. Street Fighter 6, sí. El Final Fantasy 16. Sí. Y eh, por primera vez. En la historia de la franquicia, un juego de Sonic, el Sonic Frontiers, gana este Ajá. premio. Así que esto es más para aumentar el hype. Pues, bueno, Y bueno, todo esto es buena noticia. Que la fila se, se, se cerró 30 minutos después de que se abrió el público. Mm. Que Sakurai jugó el juego y le gustó. Entonces... Eh, de hecho, la noticia, la noticia crecía De que, eh, por ejemplo, Sonic, Sonic Team Está tan involucrado con el desarrollo De este juego que cambiaron su logo este, wow. Van a tener un logo nuevo Con este juego Entonces, weón, es como hay que, hay que vivir esa expectativa sí. Yo igual, yo, yo he dicho siempre Yo soy un perro viejo Ya, yo estoy, ya no estoy para estos trotes ¿cachai? Entonces yo no lo voy a preordenar ¿Por <ríe> qué no. esperar en la el, turno, el review, Todo el asunto nunca, Pero pre sí. nunca preordenen un juego digital no, no, no, pero hermano. ¿Pero te lo voy a comprar físico? No sé, no sé, no sé. No, sé, no es que si por eso me lo compro, me lo compro un PC, ¿Por qué me lo compré? En otra cosa, si sí, no me va a correr, si sí. yo creo que se me vea. Físico, ¿Para qué? ¿No hay, <risa> que el fin? hay que tener físico, hay que ver qué hago con la wea física, ¿Hay que duerme con el ¿Que, que duerme un abrazado, que me lo. Mira, mira, mira. No, no, yo compro, me compro un PC, Muy yo. Bien. No, pues aparte empecé después, a lo mejor lo pueden modear pues, entonces ahí está la mano. Claro. Mm, es verdad. Oye, y en es todo feliz. caso, se dice que en la Tokyo Game Show, bueno, a pesar de que no estuvieron presentes lo, los tres grandes que fueron Xbox, Playstation y Nintendo, se habla de que el total de personas que asistieron eh, a esta edición fueron 138.000 personas. Lo cual claramente wow. es mucho menos mm. que fe, eh, FestiGame. Pero, en, en toda la historia de Fiesta que me refiero, ya, eh, es 138.000 personas, que es menos comparado con los 200 en el 2019, que hubieron 262.000 personas, pero esto es en relación a, a dos cosas. Una, que claramente este es el primer evento, uno de los primeros eventos grandes de videojuegos que se realiza de forma presencial en Japón, incluso con las restricciones que existen en este momento. Sí, claro que eh, igual fue grave. Y el hecho de que el día domingo en Japón hubo un tifón. Y la gente igual fue. Sí. sí. ¿Cachai? El día domingo, de hecho, eh, hubieron 40.000 personas. Sí, y aún así, también había, siguen habiendo restricciones de visa, creo que hasta octubre. En los cuales se, se, se liberan un poco más las direcciones la de acceso a Japón, entonces... No, Estuvieron no los Tokyo de luz. Llaman... Y Kata también dándose vuelta. Sí. Y hubo sí. una batalla así con, con jarada que no sé si cachó la gente, pero... Ahí lo vamos sí. a estar comentando. Sí. La próxima semana vamos, no. baro, ahí vamos a estar comentando. Te, te, te, te que no, ya no se vende sí. en Chile. <risa> Esa gente tan amable oh, me, me, me enseñó oh, un juego de pelea, fui feliz. Oh. <risa> gracias a ellos, hecho prohibido de venta en Chile. Feliz. <risa> bueno, sí, ahí vamos a estar comentando más al respecto la próxima semana. Entonces, ya con esto, damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que nos pasaron a ver hoy día a través de Twitch. Recuerden que este episodio y todos los anteriores se van a encontrar disponibles en youtube ya se encuentra disponible en todos los anteriores eh, nos pueden seguir en Pauacl o Paua.cl, dependiendo de la red social nos pueden encontrar en facebook en instagram en twitter en youtube y en twitch y recuerden visitar el sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar contenido relacionado a videojuegos tecnología cine hay muchos concursos de cine en este momento ahí la Fani va a estar realizando un streaming un ratito más y pueden seguirnos ahí por Instagram eh, Y por Twitter se está dando fuerte Si quieren concursar Ahí pueden encontrar todos los detalles Y también en la página de pago.cl Para obtener eh, entraditas Para acceder inclusive sí, a Van Si sí, estamos sorteando con todo eh, Chicos, sus redes @tenecan En todos lados Uh -huh. Arroba meterlo, PX, en todos lados. Sí, bueno, y aquí, por interno me pasan de que hoy día se va a estar sorteando el concurso express que tenemos por una entrada individual para la band premier de Evangelion 3.0 más 1.01. Oh, se me olvidó que, que quería para viernes. No puedo participar por la mierda. A derrumbar, a derrumbar, a derrumbar. <risa> Así que ahí si sí quieren eh, visitar el estreno que se va a estar realizando en un cine que es Cinemark. Eh, pasen, eh, porque el streaming va a comenzar en unos momentos más, a las 10 de la noche. Cortemos, cortemos para que puedan ir a hacer el, el, el sorteo este sí Así que sí. eso, Nos estamos viendo, chicos. Recuerden que la próxima semana vamos a estar hablando de la Toque Game Show con Waru de Ulpo Media. Así que nos vemos. Ver, que no pueda, <risa> chau, chau.